Buenas tardes comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj de la marca Citizen en este caso un reloj automático, cronógrafo, de la década de los 70 Primero y principal, le quiero dedicar este video al usuario Marce272829 que como lo prometí, por ser el, el primer usuario en dejar comentarios en mis videos les voy a dedicar este video bueno, arrancamos. Primero y principal, comentarles que este reloj es de la familia de los Time Changers, comúnmente conocido como Bullhead, aunque no sería propiamente un Bullhead porque fíjense que la corona y los pulsadores están ubicados en, en el lateral y no arriba de todo, ¿sí? Pero es dentro de la misma familia. Sin embargo, este tiene la particularidad de que tiene, por un lado, la caja de acero inoxidable cuando los otros Time Challenger o, o Bullhead en realidad es de aleación de aluminio estos, estos sí estos modelos ya sí son de acero inoxidable y como se habrán dado cuenta su forma que es de forma hexagonal ¿sí? tiene un, unas líneas hexagonales además de que tiene un dial muy curioso de un tono verde que tiende a aclararse a medida que se acerca al centro, a ver si lo podemos ver, cambiar un poco, jugar un poco con la luz, es una tarde gris de lluvia de primero de mayo de este año 2018, pero no quería dejar de, de compartirles este video. Tiene un, un cristal, entre comillas, cristal, que es de vidrio, ¿sí? en este caso es el original, fíjense, que sobresale levemente del bisel. ¿sí? Es de vidrio, tiene una inclinación de aproximadamente unos 45 grados, un poquito más. Eh, y debe de tener unos dos, casi entre 1 y 2 milímetros. El bisel también es de acero inoxidable. ¿sí? Pulido y brillante. Sin embargo, la caja, fíjense que tiene un tono mate satinado esto es porque la caja no es pulida sino que es eh, cepillada si se cruzan con alguno de estos que la caja brilla como un espejo es quiere decir que han trabajado sobre él la corona original del modelo grabada CTZ de Citizen fíjense que es una de las coronas gruesas con serinado grueso pueden obtener más información al respecto en mis otros videos de los Bullhead la malla, la malla que es la original y propia de este modelo, fíjense que las líneas continúan las líneas de la caja perfectamente ¿sí? está diseñado diseñada esta malla específicamente para este modelo en este caso los eslabones son de, de acero plegado ¿sí? acero plegado ahí se puede ver pero quedan muy muy bonitos igual la villa original citizen grabada vamos a ver la caja mostrarles la caja al revés ahí va con las inscripciones el movimiento 8110 en este caso el modelo 679151 como les comentaba en este caso este reloj es, es es de producción de diciembre de 1974. ¿Sí? Se puede apreciar la malla por dentro. cómo está plegada. Y cómo están ubicados los eslabones. Pero lo más lindo de este modelo. Como les comentaba. Aparte de su forma hexagonal. Es el dial. El dial de colores. En este caso van a ver que tiene dos subesferas. ¿Sí? Así, así se las indico aquí: dos subesferas son los acumuladores de tiempo de minutos y de horas. En este caso, en este modelo que tengo yo, las subesferas son eh, de color de reborde, mejor dicho, amarillo y blanco. Para este modelo hay tres versiones en cuanto a las subesferas. Aquí les traigo una impresión para, para contarles. Este sería mi caso. Subesferas blancas y amarillas, pero también está la opción de subesferas completamente amarillas y subesferas en amarillo y naranja. Para los casos de subesfera eh, amarilla y blanca y toda amarilla, eh, perdón, para el caso de eh, amarillo y blanca y amarillo y naranja, la, hoja, la aguja del segundero es de color naranja y las que son todas amarillas, la aguja del segundero es amarilla. ¿Sí? En mi caso está un poco envejecido, así que no se nota mucho, pero es amarilla. Bueno, si quieren ver especificaciones en cuanto a este movimiento en particular, pueden visitar mis otros videos. Pero más que nada es compartirles este modelo, este curioso modelo que no se ve muy a menudo. De hecho, recientemente lo vi en un video en YouTube de AT&T así que voy a tratar de subirles el link y alguna imagen al costadito a ver si, si, lo, si lo pueden visualizar luego eh, es un modelo muy interesante y en este caso en perfectas condiciones bueno, espero les haya gustado y los veo en el próximo video no dejen de suscribirse y darle click en la campanita para que les lleguen los avisos de los próximos videos que hay muchos más de estos relojes Citizen Adiós.